Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Un placer saludarlos después de casi 15 días de ausencia con nuestros mensajes a través de las redes. Pues aquí estamos de nuevo. Gusto y gustoso de poder volver a la vida de nuestras comunicaciones a través de las redes sociales con cada uno de ustedes. Pues como ustedes saben, he estado viajando, he estado en contacto un poco con la naturaleza, escribí un poco de eso esta mañana. Ha sido un privilegio poder salir un poco de este statu quo de la pandemia. Y poder abrirme paso a conocer un poco más algunos lugares hermosos de mi país. Pues tuve el privilegio de compartir no solamente con amigos conocidos, sino también con amigos desconocidos. Tuve el privilegio de estar con amigos en las montañas del Río Azul, un lugar precioso en la zona de Padre Abad, en la ciudad de Pucallpa, en el departamento de Ucayali. Y la verdad, el contacto con la naturaleza no solamente me ha dado vida, sino que me ha hecho renacer las esperanzas que tengo de poder vivir de poder existir, de poder dar lo que tengo o, lo que, o también recibir de lo que la naturaleza tiene para cada uno de nosotros. Las ciudades lo que han hecho con nosotros simplemente es encasillarnos en nuestras cárceles, llamadas casas, y nos han separado de alguna manera de la realidad, del contacto con la naturaleza que Dios nos dio para que podamos vivir una vida plena y feliz. Y también hemos convertido casi la vida cristiana en eso, Un, eh, una rutina del trajinar diario, de ir a la iglesia, de participar de una adoración y salir de ella igual o peor. No necesariamente convertidos o llenos del espíritu que nos llevó a ir a ese lugar, sino más bien quizás llenos de amargura porque ya no nos gustó el mensaje, la persona que nos vio nos puso una crítica o sencillamente no les gustó nuestro vestido o la manera como fuimos al templo. Y estas cosas han producido en el corazón del ser humano desasosiegos que finalmente terminan por destruir la vida espiritual y no necesariamente por construirla. Hemos hecho muchas veces de la adoración un centro donde cada uno de su lado hace lo peor para poder hacer que el otro que está al lado de él se convierta en una persona eh, aparentemente amargada porque eh, las críticas o las observaciones son eh, del día, son del momento. Quizás una palabra, un, un gesto, una acción eh, presentada de manera espontánea Podría haber causado una situación de dificultad dentro de la adoración y no finalmente haber cumplido el objetivo por el cual fuimos a ese lugar. ¿Por qué es importante conocer eh, el plan de Dios para nosotros en el contexto de la adoración? ¿Y por qué mencioné la naturaleza? Porque en realidad cuando Dios creó al hombre, le dio un templo llamado naturaleza. Y ese templo era un templo abierto, libre, donde los principios establecidos por Dios en la mente del ser humano se convirtieron o se convertirían en su modus de vivendi de la, del diario trajinar del hombre en esta tierra. Era el propósito de Dios rodearle de algo bello, de algo natural, de algo hermoso, convertir el centro de adoración llamada naturaleza en el lugar donde el hombre encontraría su placer o la sublimación del deseo de ser feliz. Lastimosamente, a través de los años, eh, a causa del pecado, el hombre se conglomeró en ciudades. Dice que por causa del pecado de Caín formó una ciudad para esconderse en ella. Hoy las ciudades se han convertido en centros donde el mal, la delincuencia, el robo, la mentira, la corrupción, las malas intenciones tienen su lugar. Es el caldo de cultivo para que las sociedades que están de alguna manera encas encasilladas dentro de una ciudad se conviertan en lugares realmente peligrosos. A pesar de ello, la mayoría de personas hemos venido a la ciudad, porque allí está el comercio, allí está la forma de conseguir recursos, allí están las universidades donde podemos eh, educarnos porque la sociedad nos requiere con un cartón llamado título para disque poder convertirnos en servidores de la sociedad y de ese servicio recibir el beneficio que nosotros requerimos para poder vivir sin embargo el camino de estos 15 días en la naturaleza me ha hecho ver que la realidad del ser humano va más allá de un simple hecho de vivir dentro de una ciudad nos convierte en realidad en seres Seres que vivimos dentro de una comunidad llamada naturaleza, donde nosotros nos encontramos con nosotros mismos. Lo he comentado en el artículo que acabo de escribir, que los seres humanos cuando nos contactamos con la naturaleza, volvemos a mirarnos por dentro quiénes somos y para qué estamos aquí. Lastimosamente, a través de los años, como dije, las ciudades... Nos han encasillado a tener que vivir en ellas, y no solamente en ellas, y a formar un tipo de sociedad en la, en la cual combinar la naturaleza también con la religiosidad. Y en este contexto, que ya no es naturaleza, sino simplemente una construcción de sociedad o urbanidad, allí hemos construido nuestros templos y hemos querido en ellos reencontrarnos con el Dios de la naturaleza. No es raro que en un templo se puedan hacer escenografías, para que podamos más o menos involucrarnos dentro del tema que se va a realizar o que se va a presentar, hemos presentado imágenes, hemos diseñado eh, escenarios para poder decir que estamos hablando de la naturaleza, de esa que muchas veces nosotros no hemos ni siquiera participado en los últimos años. Gracias a la pandemia, obligados por, la, por la, las, las, este, los requerimientos y, y los protocolos que se han establecido para que no se propague el contagio, hemos terminado viviendo en cuatro paredes y finalmente encasillados en una realidad que realmente nos tiene como que, yo diría, encarcelados, prohibidos. Los templos hoy son centros vacíos. No hay nadie en ellos. La gente no puede reunirse en las, en las iglesias porque, sobre pretexto del contagio, no hay reuniones en ellas. Pero sí hay reuniones en los aviones. Nos hacen vivir un protocolo dentro de la, del proceso para poder ingresar al avión, pero dentro del avión ya no hay protocolos. Las personas se levantan, se tocan, hablan, eh, ya no hay nadie quien controle. Se nota que no tenemos muy claro que nuestra existencia como seres humanos no está bien ordenada, no está bien entendida. Es muy claro que muchos de nosotros estamos sorprendidos porque no sabemos cómo y cuándo estas cosas se dieron y cuándo van a terminar. Finalmente terminamos siendo esclavos de nuestras propias circunstancias. ¿Cómo ser libres? Si nosotros mismos hemos creado los parámetros para poder vivir una experiencia cristiana, eh, encerrados en aquella realidad que nosotros mismos hemos querido construir, supuestamente para conseguir la felicidad. En los días de Jesús, muchos que habían vivido ya mucho tiempo en Jerusalén, a donde Jesús llegó, encontró que lo que Dios había establecido hacer un holocausto en el en el campo, que lo que Dios había dado para que podamos coexistir con la naturaleza, se convirtió en un asunto espurio y finalmente dañino para la sociedad. Hoy también es algo parecido. Si bien es cierto, no tenemos los sacrificios que hacían los judíos en la antigüedad para poder hacer sus cultos y dedicarle tiempo a la vida religiosa, hoy nosotros hacemos nuestros propios cultos a nuestras realidades un poco eh, paradigmáticas y casi castrantes de una vida religiosa que realmente no le encontramos sentido. A eso me quiero referir esta mañana, no sé qué está sucediendo en la vida tuya. No sé cuál es la manera en que tú puedes relacionarte con tu Dios. Lo que sí creo es que si tú no lo haces de la manera como tus necesidades espirituales te requieren y como Dios ha establecido para que tú puedas conectarte con Él, seguramente no conseguirás lo que tanto buscas. Una relación espiritual que realmente satisfaga las necesidades espirituales que tu cuerpo o tu vida tienen en este tiempo. En los días de Jesús, el templo estaba abierto. El templo era un lugar donde llevaban sacrificios las personas para poder pedir perdón por sus pecados y utilizando un intermediario llamado cordero, un poco de harina si no tenía mucho dinero o dos pequeñas palomas, poder presentar una ofrenda de sacrificio ante Dios. Este hecho tan hermoso, establecido sobre principios muy, muy loables, porque simbolizaban al cuerpo de Cristo, al sacrificio de Cristo por la raza humana para el perdón de los pecados, se convirtió en algo espurio porque fuera del templo, en el mismo día de reposo, muchos comenzaron a hacer comercio con esta, con esta práctica que originalmente tenía un contacto directo con lo que Dios había hecho y creado para el beneficio del hombre. Terminamos finalmente viendo la realidad de que el hombre convierte lo espiritual, en algo totalmente espurio, destructivo y, por supuesto, profano para la voluntad de Dios. Jesucristo un día llegó al templo y vio que todos estaban vendiendo y haciendo negocios en el día de reposo con aquello que era y que tenía un propósito santo, con aquello que era necesario entender, porque muy pronto, un día no muy lejano, un ser llamado Cristo vendría a esta tierra, para morir por el hombre de pecado. El Cristo había llegado, él ya vivía en medio de la comunidad, a lo suyo vino, dice la palabra de Dios, pero los lo suyo no lo reconocieron, quiere decir que ellos no se dieron cuenta de que Cristo ya caminaba entre sus calles, sus milagros, sus prédicas, la gente humilde había comenzado a entender, muchas veces había estado en el templo, había predicado el mensaje de Jesucristo, él mismo, de sí mismo, porque él era el Salvador, no lo entendieron siguieron con sus prácticas y con sus costumbres. El tiempo había llegado cuando había que intervenir, y un día Jesús, tomando un látigo sin utilizarlo, por supuesto, y con la autoridad que tenía, fue alrededor del templo y sacó de los atrios del templo a todos aquellos que vendían mercancías, como si la, si la salvación dependiera de las mercancías que vendían y no tanto del propósito por el cual se usaban aquellos objetos como un cordero, un macho cabrío, unas palomas o un poco de harina o de trigo. Era importante entender la razón. Y Cristo dijo, no hagáis de la casa de mi padre un lugar para ladrones, un lugar para negocios. No convirtáis el propósito santo de Dios para vuestros beneficios, para vuestros propósitos. Si bien es cierto hoy no hacemos sacrificios, si bien es cierto hoy no vamos al templo llevando un cordero, o unas palomas para hacer sacrificio. Dios está interesado en que nosotros llevemos un sacrificio vivo delante de Él para que podamos ser aceptos delante de su trono. La palabra de Dios en el libro de Isaías ya nos comenta en el capítulo 1 en qué habían convertido los hijos de Dios el motivo de la adoración. Habían convertido simplemente en una forma externa habían terminado por ser simplemente cumplidores de la ley, cumplidores de los requerimientos, y habían olvidado el propósito de ese requerimiento. ¿Y por qué mencionaba yo al comienzo la naturaleza? Porque Dios y la naturaleza son la manera como Él se contacta con nosotros, a través de su palabra, a través de los actos religiosos establecidos por Dios, eclesiásticos o no, no importa, Dios tiene protocolos, de relación con el ser humano, de tal modo que nosotros podamos entender cuál es su propósito para nuestras vidas. Israel había llegado a ser una nación pecadora, no por el hecho simplemente de ser seres humanos, sino porque ellos habían convertido la religiosidad en prácticas externas, porque internamente estaban contaminados. En algún momento Jesucristo les dijo que eran sepulcros blanqueados, durante esta semana en el estudio diario hemos estudiado de la hipocresía del cristianismo, donde muchos de nosotros simplemente tratamos de cumplir aquello que se nos requiere y que se puede ver, pero dentro de nosotros vivimos la experiencia triste de la rebeldía o la rebelión contra las cosas de Dios. Es muy fácil desarrollar un tipo de apariencia cristiana. Es muy fácil de ser cumplidos con lo que Dios pide. La palabra de Dios dice que este pueblo había llegado al punto de ser cumplidos en exageración. Incluso dice que se sacrificaban cientos de corderos, machos cabríos y toros en el holocausto del templo de Dios. Pero sus corazones, sus manos, estaban manchadas de mentira, de corrupción. Habían destruido el servicio al prójimo. Habían convertido el servicio al prójimo en un negocio, en un propósito no santo. Y la religiosidad no era otra cosa más que una abominación delante de Dios, de Jehová, el Dios eterno. Entonces Dios, en su espíritu de llamar la atención, de buscar en el ser humano una reflexión, por una reflexión que reconstruya su relación con su Dios creador, les llama la atención en el capítulo 1 del libro de Isaías y les dice, ustedes son una Nación prevaricadora. Habéis cometido el pecado absoluto de rebeldía contra mí. Pero Dios que es un Dios de misericordia, Dios que es un Dios de oportunidades, como también lo es para ti, también lo es para mí. Dice la palabra de Dios, oíd, oh pueblo rebelde, y escuchad la ley de nuestro Dios. Y los compara con Sodoma y Gomorra, esas dos ciudades paganas que habían destruido no solamente la religiosidad de los pueblos, sino también habían destruido su vida, de vida de comunidad, a tal punto que habían caído en las peores condiciones paupérrimas de pecado y de blasfemia contra Dios a la que el ser humano puede caer. No había uno en la ciudad que pudiera ser considerado apto para poder no recibir el castigo que recibió Sodoma y Gomorra y las siete ciudades del Valle de Soar. Es importante entonces escuchar el llamado de Dios que dice, ¿Por qué me sirve o para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios?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 Van a comenzar a darnos oportunidad para volver al templo. Posiblemente vamos a volver a ir a nuestros lugares de adoración como lo hacíamos antes. ¿Y qué tendremos de nuevo? La misma rutina de siempre. El canto sin sentido, la oración obligatoria, el escuchar una voz estridente posiblemente como un canto especial, ¿Es posible que escuchemos un hermoso mensaje, pero que al final terminará siendo parte de la rutina de lo que hemos escuchado en los sábados hace dos años atrás? ¿Y volveremos a nuestra vida rutinaria, común, del descontento, de la falta de esperanza? ¿Qué debemos hacer nosotros para cambiar nuestras fiestas solemnes, para cambiar nuestros cultos, para hacer de nuestras reuniones no un lugar donde blasfemamos delante de Dios, sino donde nos convirtamos en personas que realmente vamos a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Pecadores somos, de eso no hay ninguna duda. No van a los templos las personas que están santas, no van a los templos ni a las adoraciones las personas que se consideran perfectas, porque si eso es lo que te lleva allí, te equivocaste del lugar. No van a los hospitales los sanos, van a los hospitales los enfermos en busca de un médico que los ayude. La iglesia es exactamente igual. No consideres a tus hermanos como personas perfectas, pero sí con buenas intenciones de buscar delante de Dios aquello que Dios tiene. ¿Quién sabe? Un pequeño mensaje, un momento de reflexión. Que el canto no se convierta en una rutina. Que el canto no se convierta simplemente en el comenzar y el terminar de un programa. Que el canto se convierta en la voz del alma que sale para alabar al Dios que te da la vida que te hace latir el corazón cada segundo sin que tú te des cuenta, que lo recibes de balde sin ni siquiera pedírselo, porque Dios en su misericordia un día te dio la existencia, y ya la mantiene todavía por su misericordia, por la misma misericordia de Dios vivimos hoy, viviremos mañana y cuando muramos por la misma misericordia del Dios eterno, volveremos a vivir si es que creímos en sus promesas. La palabra de Dios llega a al corazón del israelita y le dice, no me traigas más ofrenda vana. No vengas más al templo a simplemente cumplir con tus obligaciones eclesiásticas. No vengas a un lugar donde dices que vas a adorarme si tan solamente vienes a mostrar tus opiniones o simplemente vienes a cumplir con aquello que se te exige. Si vas a vivir una experiencia cristiana nueva, si vas a volver a un templo o si vas a convertirte en un cristiano actuante, que esa acción sea el producto de la obra del Espíritu Santo en tu corazón, porque es la única manera como Dios aceptará tu adoración delante de Él. En el templo donde Jesús estaba limpiando aquellos mercaderes que vendían las ovejas, y que vendían los animales, allí Dios quería establecer una, una adoración basada en el corazón. Así también en Israel, en el día en, el día en que Isaías llama la atención al pueblo, Dios no quería que los hombres pusieran su confianza solamente en el intermediario, porque es un intermediario totalmente falible, sino que pusieran su confianza en aquel que muy pronto, en la promesa, se decía que vendría, que era el Mesías, el Hijo de Dios. Dice, si ustedes vienen a adorarme, dice el Señor, con ese tipo de adoración aborrecerá mi alma y las manos cuando las extendáis, yo esconderé de vosotros mis ojos porque habéis multiplicado la oración, pero no habéis mejorado la intención de vuestros corazones. Yo no voy a oírles, dijo el Señor cuando dijo que venían con las manos manchadas de sangre. Por eso el versículo 16 del capítulo de Isaías, capítulo 1, el versículo 16 dice, Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Durante estos casi dos años, tuvimos la gran oportunidad de, como iglesia, como religiosos, como cristianos o como que te llames, de hacer obra por las personas que necesitan. Ya pasaron casi dos años. Te quiero preguntar algo. ¿Tienes todavía en tu casa una lata de atún? que te sobró durante esta semana y que no lo compartiste con una viuda, con un niño hambriento, con una persona necesitada? ¿Te sobró un poco de pan en la casa y lo compartiste con aquella persona que necesitaba? ¿O dejaste que el moho y el tiempo destruyeran aquello que podía haber servido de alimento y que podía haber movido tu corazón al servicio a los demás? ¿Crees tú que ser una iglesia, que ser un cristiano, ¿Significa simplemente ir al templo, cantar, orar y salir a casa y volver a seguir la vida rutinaria? Ser un cristiano es tener identidad social. Ser un cristiano es tener un servicio a la comunidad. Dice la palabra de Dios que un día nos presentaremos delante del trono de Dios y habrá solamente dos grupos. En la Biblia se identifica como los cabritos y los corderos. A los cabritos se les dirá, id al fuego eterno. Y ellos preguntarán, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo estuve en el templo todos los sábados. Estuve en el culto los domingos muy temprano. Yo participé de la hostia, participé de la, de la Eucaristía. Comí el pan sin levadura, bebí el vino, el jugo de la vid, símbolo de tu sangre, Señor. ¿Por qué tengo que ir al fuego eterno? Y él te dirá, porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque tuve frío y no me cubriste. Estuve en la cárcel y no me visitaste, pero cuando estuviste en la cárcel? Le preguntarán y él les dirá, por cuanto hiciste esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. En cambio, a los, a los que están del otro lado, a los corderos les dirá, bienvenidos, buenos y siervos fieles, porque en lo poco han sido fieles, en lo mucho los pondré. Y ellos dirán, Señor, ¿por qué haces eso con nosotros? Porque estuve en la cárcel y me visitaste. Porque estuve huérfano y me atendiste. ¿Cuándo estuviste, señor huérfano o en la cárcel? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. La religión sin mácula, la religión perfecta, no es de aquel que va y canta y ora en un templo y se va a su casa creyendo que así puede desarrollar una vida cristiana elocuente. Es el momento en que comencemos a vivir. La experiencia de un cristianismo práctico, de un cristianismo comunitario, que se identifique con las necesidades de la gente, que podamos acercarnos y sentir el corazón del necesitado, que podamos como iglesia, o no importa si no es como iglesia, como persona, acercarnos a aquel que un día el Señor también llevará a su reino porque lo amó, porque creyó en él, porque tú le llevaste. Quizás no, un, quizás no un evangelio bíblico, no un evangelio teológico, sino una, un evangelio práctico de relacionamiento con él. Tuve el privilegio de conversar con un joven en este viaje. Este joven no tiene las oportunidades de poder salir a la ciudad. Sus clases las recibe en un celular que su profesora le envía, pero cuando él contesta las, las obligaciones de sus clases, la maestra y ya no está, ya no tiene el tiempo necesario. Los sistemas educativos han sido totalmente eh, cerrados porque no tenemos los medios para poder llegar a nuestros jóvenes en los pueblos más alejados de la ciudad. Este joven con tristeza me dijo, he dejado la escuela y solamente me faltan seis meses para terminar la secundaria y yo quiero ser un ingeniero para poder ir a la NASA y poder inventar cosas. Un joven que tiene la capacidad que todos tienen, que todos los jóvenes de este tiempo quieren, pero que no tiene los medios para poder llegar a cumplir sus sueños, para poder desarrollar esas capacidades que Dios le ha dado. Y me puse a pensar y dije, yo también fui un muchacho de un pueblo donde nadie quizás sabía que existía. Con tres familias, mis padres comenzaron allí, una hacienda, y un día mi padre dijo... Este niño no se quedará aquí en este pueblo, porque aquí mueren borrachos, con 12, 15 hijos y totalmente enraizados a una tierra donde posiblemente se destruya sus posibilidades de desarrollo. Tuve el privilegio de que mis padres me trajeran a la ciudad y pensé y dije, cuando hablé con este joven, ¿qué puedo hacer por él? ¿Qué puedo hacer por este joven si yo ni siquiera lo conozco ni él a mí? Pero él vino a buscar un consejo y le dije dos cosas. Dios te ha dado las capacidades para poder desarrollarte y llegar a cumplir aquello que tú quieres. Pero tienes que entender una sola cosa, que todo lo que tú quieras, con la ayuda de Él, te será posible. Yo voy a hacer mi parte, tú haz tu parte también. Y todos los días me escribe, me cuenta su, sus nuevas visiones de la vida. Él quiere llegar a hacer muchas cosas para los demás. ¿Cuánto puedes hacer tú por los otros? ¿qué estás haciendo con los demás? Quizás no tengas un plato de comida, pero quizás tengas un buen consejo, quizás tengas una buena palabra de ánimo, quizás puedas decirle a alguien, mira, nada está perdido, siempre hay esperanza. Y esas palabras, posiblemente un día cuando Cristo venga, sean reconocidas por ti, porque te dirá el Señor, por cuanto estuve desanimado y tú me animaste. Yo estaba ciego, no veía, pero tú me mostraste un camino mejor. Quizás no tenga recursos para compartir. Y me dirás, doctor Boris, no puedo yo compartir, pero pues yo también soy pobre. Pero quizás una palabra, un abrazo, una oportunidad para mirar las potencialidades que uno mismo tiene, para poder mostrar a los demás las capacidades que tienen para poder trascender a la vida que están viviendo ahora, pueda ser el secreto por el cual Dios te diga un día, bien buen siervo y fiel, en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré. Es mi oportunidad esta mañana de hablarte a través de esta ventana. Es mi oportunidad de mostrarte que Dios está esperando de ti una vida religiosa, no de un templo simplemente, no de un centro donde puedas sentarte, cantar, orar y salir, sino de una vida cristiana en relación con aquello que Dios te ha puesto como oportunidad. Las personas, sus necesidades, palabras de ánimo, quizás un plato de comida, te sobra una una ropa Abrigada en tu casa que no la usas, hay al lado de tu casa alguien que está pasando frío en las noches. Tienes dos o tres frazadas en tu casa y algunas de ellas no las usas. Hay alguien allá en el cerro cerca a tu casa que está necesitado de abrigo. Compártele, esa es la verdadera religión que Dios quiere que cada uno practique en este tiempo. Si de alguna manera este mensaje te ayudó a creer que todavía hay oportunidad de vivir una vida cristiana elocuente. Y mejor, te animo a que tomes acción conforme a las palabras que he vertido en esta mañana. Y deseo de todo corazón, con este mensaje, que Dios te ayude, porque si el Señor te ayuda, tú harás las cosas que el Señor quiere. Vamos a elevar una oración y dar gracias a Dios por la oportunidad de poder conversar juntos. Lastimosamente no te voy a poder escuchar, pero sí me puedes escribir, Puedes escribirme allí debajo de mi mensaje y darme tu punto de vista. Y si quieres escribirme en el inbox y podemos hablar y necesitas alguna ayuda, una palabra de aliento, no dudes en contactarme porque estamos aquí para servirte y servirte de corazón. Porque el Señor ha puesto esa responsabilidad en nuestro corazón y más que responsabilidad, el privilegio de servir y también gozar de ese servicio. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de tener este medio para llegar a nuestros amigos, que también pueden escuchar una oportunidad, en alguna oportunidad de este mensaje, para que podamos recobrar el ánimo, para poder retomar nuestras vidas espirituales de tal modo que no sean simplemente la fórmula de un templo, sino que también sea una vida consecuente en relación personal contigo y con nuestros semejantes. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella podemos encontrar la oportunidad de ser hijos tuyos, servidores tuyos. Ayúdanos para que este mensaje no quede y no caiga en un saco roto, un corazón quizás duro y que puedas transformar ese corazón y esa mente en un corazón sensible a las necesidades de los demás. Te entregamos este mensaje para que tú con tu poder hagas la obra que corresponde en cada persona que escuche este mensaje que hemos presentado en esta mañana. Nuestro corazón te entregamos, nuestra mente también y nuestro servicio conforme a tu voluntad y lo hacemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es mi deseo que Dios te bendiga. Nuestro programa de los sábados por la mañana, tu encuentro con Dios, con un servidor de ustedes, Boris Darmo. Nos vemos el próximo sábado y esta noche comenzamos nuestro programa nuevamente Reflexiones de la Biblia a las 7 en punto. Donde estemos, lo vamos a hacer y que el Señor te bendiga siempre. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.